Eh, continuamos con la siguiente sesión. No estamos teniendo debate después de cada una de las ponencias. Hemos optado por que al final de cada una de las sesiones todos los que participan en cada una de ellas se suban a la, a la mesa y se sometan al interrogatorio y a todas las cuestiones de aquello que le podáis preguntar. Y vamos con la, eh, con la segunda comunicación. Estrategias de sostenibilidad... Gordailúa, Centro de Colecciones Patrimoniales de Guipúzcoa, que será impartida por Irene Cárdava López, graduada en conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad del País Vasco, con premio extraordinario fin de carrera y máster en rehabilitación, restauración y gestión integral del patrimonio construido en la misma eh, universidad. Actualmente, Irene es técnico, conservadora, restauradora en Gordailúa, Centro de Colecciones Patrimoniales de Guipúzcoa. Trabaja principalmente en la conservación preventiva de las colecciones, así como en la dirección de proyectos de restauración en el centro de Gordailúa y del patrimonio mueble en el territorio de Guipúzcoa. Simultáneamente se encuentra en fase de concluir su doctorado sobre limpiezas aplicadas a pinturas de la acrínica dentro del programa de doctorado de estrategias científicas interdisciplinares en patrimonio y paisaje de la Universidad del País Vasco. Sin más, ya os dejo con ella. Ah, vale, vale. <risas> Eh, bueno, pues eso, nada, muchas gracias por invitarnos a, a compartir con vosotros nuestro centro y a poder enseñaros un poquito lo que es Gordayu. Supongo que algunos de vosotros pues, ya conocéis, ya habéis nos habéis visitado en alguna ocasión. Pero bueno, eh, antes de, de entrar a hablar de, del tema de la sostenibilidad y, y cosas más concretas, eh, bueno, quiero dividir un poco la presentación en dos partes. La primera parte, eh, presentaros un poco mediante un recorrido, eh, mediante imágenes y lo que es el centro y explicaros un poquito cuál es la misión y el modo de gestión e organización de, de un almacén de colecciones compartido. Y eh, después ya pasaré a hablar ya de distintas estrategias sobre sostenibilidad eh, y demás que se llevan a cabo en el centro eh, y sobre todo eh, sobre cómo se van adaptando. Porque si en este caso es un edificio eh, que desde el principio se concibe con unas estrategias, eh, bueno, con, con un diseño mm, determinado, eh, muy pensado eh, y dirigido a, a ser sostenible y a ser eficaz, pero bueno, que, que al final ser sostenible significa estar continuamente eh, eh, repasando esas estrategias y mejorándolas. ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar, así que nos vayamos poniendo en contexto, os muestro, este es el edificio, este es Gordayua, eh, es un depósito, eh, de, de eh, es un almacén de colecciones compartidas eh, que alberga colecciones patrimoniales que pertenecen a distintas entidades del territorio de Guipúzcoa. Eh, en esta imagen es, eh, vemos el exterior del edificio. Es un inmueble de nueva construcción, eh, propiedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, eh, por tanto es un, un edificio público, cuya gestión también es pública. Está ubicado, eh, como veis eh, aquí en la imagen, está ubicado en Irún, justo en la frontera eh, con Francia, eh, y en una zona industrial, eh, donde se cruzan, bueno, hay diferentes edificios industriales. Eh, eh, fuera está fuera localizado de, eh, de fuera del centro urbano y esto nos facilita o está pensado también para que facilite el acceso con camiones y trailers ¿no? a la hora de, de hacer traslados y movimientos de las colecciones. Eh, como ya he dicho es un edificio de nueva planta, eh, es como una gran caja, como ya veis una gran caja cubierta por una reja metálica que da esa sensación como de, de protección de lo que se guarda y lo que se conserva ahí dentro, es un edificio diseñado por eh, los arquitectos Astigarraga y Lasarte y se inauguró en el año 2011. Eh, el año pasado hicimos 10 años. Fue construido, es proceso para la función de conservar, como ya os he comentado, y, y, bueno, y trabajar, eh, conservar y, y, y tratar las colecciones que están en el interior. Eh... Al, bueno, como, como ya hemos comentado, es un centro con colecciones compartidas eh, de titularidad foral, pero eh, la propiedad de las colecciones es variada. No solamente tenemos colecciones de la propia diputación, eh, también tenemos eh, colecciones de titularidad autonómica, entre bueno, principalmente está formada eh, por la, la colección de, de arqueología del gobierno vasco, eh, también están las colecciones municipales del Museo San Telmo y otros eh, ayuntamientos del territorio y también hay colecciones de titularidad privada como por ejemplo eh, la que bueno, recientemente ya hace un par de años eh, entró en, en la colección que es eh, la colección de Cucha funda eh, Fundación. Eh, también hay otras colecciones privadas de, por ejemplo, de artistas o familias de artistas que dejan sus colecciones también en Gordaiba eh, mediante diferentes eh, tipos de contrato y, y condiciones. Eh... Esta, este hecho de ser una colección compartida es una de las características más singulares ¿no? del centro y, y bueno, lo que los distintos participantes, lo que se consigue con, con tener distintos participantes es que se configura una única colección eh, de uso compartido, cada, aunque cada uno guarde su titularidad. ¿no? Eh, cuando una nueva colección ingresa en el centro, en Gordayua, se establece un comodato con unas condiciones concretas en las que existe un compromiso por parte de, de la colección parte, eh, por, por el, un compromiso por parte del, del propietario de la colección de participar eh, en esa colección eh, compartida ¿no? incluso aunque sean privados tienen eh, generalmente el, la, la obligación de, de dejar eh, esas colecciones para exposición, para, para que sean más visibles, que sean accesibles. Eh, existe una base de datos común para todos los usuarios, aunque cada uno de ellos luego tiene su propia base de datos o su propio modelo de gestión. Nosotros tenemos una, un sistema informático que sirve para poder gestionar todas las colecciones de manera unificada e integral. Eh, por otro lado, también a nivel de colección, existe una política de adquisiciones entre las dos entidades más importantes o las más mayoritarias en el centro, que sería la Diputación Foral y por otro lado el Museo Santelmo del Ayuntamiento de San Sebastián, en la que bueno, se, se trata de, de llegar a acuerdos a la hora de hacer adquisiciones nuevas en la colección eh, para evitar duplicidades. Bueno. Eh, esto es un poco una imagen de, de los diferentes objetos, tipos de, de eh, objetos patrimoniales que se albergan en Gordayua. Y bueno, esto es un poco un esquema del edificio, de lo que sería el edificio por plantas. Eh, para que os hagáis una idea brevemente, el edificio tiene un total de unos 9.000 metros cuadrados aproximadamente, dividido en tres plantas diferentes. Y en él se alojan nueve depósitos y almacenes de bienes culturales. Eh, en total, eh, la superficie construida que, de depósitos son unos 6.000 metros cuadrados. Eh, en ellos se organizan los objetos siguiendo criterios de conservación y optimización del espacio, sin tener en cuenta la titularidad de, de, cada, de cada objeto, ¿no? por lo general. No, no es el criterio principal. Se tienen en cuenta las necesidades de conservación y de espacio y ocupación. Eh, además, también repartidos por, el, por las tres plantas hay una serie de, de servicios eh, necesarios, ¿no? otra serie de salas que, pues, bueno, que dan servicio a, a todo lo que tiene que ver con la conservación, el triaje, el registro, eh, la preservación de las colecciones, la consulta, etc. Bueno, los accesos están ubicados en dos puntos principales, uno está ubicado en la zona en la planta baja, que está, bueno, tenemos un primer muelle de carga y un segundo acceso en la primera planta donde hay un segundo muelle de carga y la zona de acceso peatonal. Y bueno, para que para que nos hagamos una idea de lo que es el recorrido de una pieza cuando llega al centro, para que vayáis viendo, eh, des, vamos a ver un poco de esa manera, no con las diferentes eh, salas que hay dentro de gorda ayuda Esta sería la imagen de, del primer del muelle de carga de la planta cero, donde bueno pues eh, tiene, como veis, una grúa que nos permite pues pa, eh, hacer la descarga de piezas más pesadas. Y, y bueno, pues esta sería la entrada de camiones y, y demás de mayores dimensiones. El segundo muelle de carga es más pequeñito no bueno pero tiene eh, la facilidad de que está cerca o está situado al lado de la de la sala donde realizamos las anoxias entonces según las necesidades elijo un muelle u otro eh, en este caso tenemos la sala justo al lado, la sala de tránsito, que es una sala también eh, climatizada y acondicionada para albergar objetos que vienen de zonas eh, seguras. Diríamos zona segura sería una zona no contaminada, que se considera no contaminada porque puede estar libre de infestaciones biológicas, o eh, en su caso eh, material eh, no orgánico que pueda ser ubicado dentro. Siempre con la seguridad de que no, no esté infectado por ningún tipo de plaga. En este caso, pues aquí lo que se utiliza en la sala de tránsito es para tanto para las salidas como las llegadas de nuevos objetos. Se ubican aquí a la espera de que después se ubiquen o se haga el tratamiento necesario y se ubiquen en, sus, en su almacén final. Tenemos una sala similar al lado, que es la sala de cuarentena, donde sí aquí entran todos los objetos que son orgánicos o provienen de, una, de un espacio que hayan podido tener algún tipo de contacto con eh, plagas eh, y se meten aquí siempre eh, cubiertos o sí, cerrados en bolsas o en algún tipo de material. Generalmente, he de decir que utilizamos Tiger, pero después lo que ha dicho Lidia tendremos que revisar también esto. <risa> y... Y, y bueno, a la espera de, de poder pasar a eh, anoxia. ¿no? Todos los objetos eh, para entrar en los almacenes eh, pasan siempre por, por el, el sistema de anoxia, todos los objetos orgánicos. Bueno, estas son las salas de fotografía y registro, donde se registran las obras, se les da su código QR para después eh, poder colocarlos en el almacén y poder seguir tener el seguimiento de trazabilidad de los objetos y su ubicación siempre relacionada con los espacios que están dentro de los almacenes. Eh, este es eh, la sala, el taller de, de intervención general, hay dos talleres de restauración, tenemos este que es el más amplio, eh, es, una sala de, es un taller de restauración polivalente en el que bueno, intervenimos o se intervienen diferentes tipos de formatos, todos los formatos eh, en realidad, exceptuando por lo general eh, las piezas de arqueología y paleontología, etnografía que están normalmente se trabaja en un taller que está al lado que tiene un que vais a ver aquí que tienen bueno otro tipo de, de, de herramientas y maquinarias más especializadas para ello. En el taller de restauración eh, es también un espacio compartido. También se comparte con otras sedes, por ejemplo, por lo general suele ser con la con la otra sede mayoritaria que es el Museo San Telmo y todos eh, trabajamos en el mismo espacio, repartimos las mesas en función de las necesidades en el momento de los proyectos y de los materiales que, que se estén trabajando. Entonces, eh, esta es un, ver, esa versatilidad nos permite pues, ir adecuando el espacio a las necesidades de cada proyecto. Este es el segundo muelle de carga que os he comentado antes, que sí tiene eh, el acceso directo a, a, la, a la burbuja de anoxia, que está justo al lado en la imagen de la derecha. La anoxia generalmente se hace en unas tres anoxias al año en Gordayua y tratamos de sistematizar de alguna manera eh, bueno, o tratar de, de ocupar el mayor espacio posible de la burbuja eh, completa para poder hacer el mayor uso y, y, y ser más eficaces también en. A la hora de, de realizar estos tratamientos. Bueno, y aquí os muestro un poco el esquema de lo que, cómo están repartidos los diferentes almacenes y adentro. ¿no? Eh, una vez que ya la pieza ha pasado por todos estos eh, espacios, se les ha dado su número de registro y, y han pasado sus tratamientos necesarios, ya se van a ubicar en, eh, en según según su formato y sus necesidades en los diferentes almacenes. En la planta baja tenemos eh, los grandes formatos o los formatos más voluminosos, como es lógico. En la primera planta están los medianos formatos, donde además eh, el, el almacén de primera planta es un almacén visible, que no visitable, pero sí visible, eh, se puede visitar, pero siempre con, con una bueno, siempre se hace de una manera eh, dirigida en eh, visitas eh, pero es visible porque tiene todo un lado del, del almacén, vamos a ver, tiene una cristalera que se puede ver desde el pasillo de fuera no y es un poco para, que anda un poco en, en esa voluntad de, de hacer eh, las colecciones más accesibles. Eh, y luego ya en el, segundo, en el segundo piso, en el piso de arriba, es toda la planta almacén y ahí ya tenemos el almacén más grande, con compactos, tamaños más pequeños, la colección está más compactada y luego tenemos dos, eh, dos almacenes más pequeños con unas condiciones climáticas concretas para eh, el papel y el textil por un lado que necesita, bueno como ya sabéis, un, unas condiciones de humedad un poquito más bajas que las generales y para metales más sensibles, metales arqueológicos que todavía tienen una humedad un, un, relativa un poquito más baja. Bueno, esta es la imagen de uno de los espacios que ahora no está así, porque también eh, ha habido una reorganización del, de, de, estas, de esta sala, eh, de los de formato voluminoso, que van directamente en palenzuelo. Estas son las salas de almacén de grandes formatos, que bueno, como veis es mobiliario para paletizado y de mayor peso. Este es el pasillo de fuera donde tenemos eh, donde se han instalado también el almacenaje de todo el material lapidio. Esto es una eh, mejora que de las que, bueno, luego os hablaré un poquito mejor cuando hablé ya de, las, de la parte de las mejoras en sostenibilidad. Este es el pasillo que os comentaba, que tiene la cristalera que nos permite ver el interior del almacén de la primera planta. Las baterías de peines estos son eh, dentro del almacén visible eh, y material de mediano formato, pues eh, se, se almacenan objetos donde la compactación, eh, se trata de compactar al máximo posible, pero no se consigue el máximo de la compactación, de la compactación como vamos a ver que se consigue igual en, el, en los compactos de la segunda planta, porque aquí eh, tenemos que hacer un, un equilibrio entre compactar y, y dejar visible con esa voluntad de que sea. Un, uno de los almacenes dentro de todo el edificio que se puedan ver eh, en las visitas ¿no? y, y que sea más accesible a, al público. En este caso eh, estamos ya en la segunda planta, aquí ya veis ¿no? que el mobiliario es diferente, donde sí que lo que se busca es la mayor compactación de la colección, en diferentes tipos de, de, de muebles... Este es el, la sala de, de metales, eh, no se ha hablado de los valores del clima, pero bueno, por lo general eh, los, el clima suele oscilar en, eh, en todos los almacenes, son unos eh, 60% de humedad relativa en el, eh, las consignas generales y entre 19 y 21 grados de temperatura en función del, de, de, de la estación, eh, de la estación de, del año. Eh, en la sala de, de metales se mantiene la, la humedad relativa en torno a 50%, 45-50% de humedad relativa. Y en la sala de textil y papel en torno al 55%. Ya veis aquí también que son, eh, el tipo de, de almacenaje es adaptado a, al papel, las cajas, los planeros y al textil también cajas y perchas. Hay otra serie de, de, de espacios también eh, comunes, eh, bueno, que son pues, eh, veis la, el, eh, la oficina eh, para donde trabajamos también, si es abierta y estamos todos en común. Tenemos también una sala de consulta para las personas que vienen a hacer consultas, sobre todo en arqueología. Eh, una sala para conferencias y bueno, para reuniones y demás y una pequeña biblioteca que está ahora mismo en, está en, en trabajando en, en, bueno, en, en ver un poquito también qué forma darle porque todavía bueno, tenemos la catalogación está iniciada pero no está aún en la red de bibliotecas que nuestro, nuestra voluntad es querer, pero bueno, no tampoco, tenemos a una persona dedicada a bibliotecas dentro del centro, que también como ha comentado Lidia, el equipo, podemos tener eh, todos los recursos disponibles a nuestro alcance, pero si no hay equipo humano que pueda llevarlo a cabo después, no, es complicado y no tiene, no tiene tanto sentido. Entonces, bueno, eh, ya veis, con esto creo, espero que hayáis tenido ya más o menos una idea de lo que, de lo que es el centro, y, y ahora ya podemos pasar a hablar un poquito más de lo que son las estrategias eh, de sostenibilidad tanto, bueno, ya Supongo que, que, que pensaréis ¿no? que un edificio de estas características eh, pues requiere de, de muchos recursos, ¿no? tanto energéticos como materiales, económicos, etc. ¿no? Y, y, y de hecho es así, eh, hace falta muchos recursos para poder mantenerlo en funcionamiento y por eso uno de los ejes principales de nuestro trabajo es eh, y que está siempre en continuo desarrollo es implantar nuevas estrategias que nos permitan ser más sostenibles y, y estar continuamente mejorando. ¿no? No es eh, una vez que ya haces el depósito y una vez que ya tienes el edificio ya lo tienes ahí y eso ya se queda así inamovible para siempre. ¿no? Hay que estar continuamente trabajando y mejorando. Entonces, bueno, para hablaros un poquito mmm, sobre, sobre, sobre estas estrategias eh, y, y hablar y clasificar los diferentes aspectos que están vinculados a, a esta sostenibilidad, eh, voy a partir de la referencia que os pongo en pantalla. Eh, es una presentación realizada por Maite Barrio y John Berasain en el Congreso de Museos sin Transformación, que tuvo lugar en 2021 en la Universidad del País Vasco y posterior artículo publicado eh, también en la publicación que tenéis en pantalla, titulado Patrimonio y Sostenibilidad: Depósitos de Colecciones Compartidos. Eh, luego escucharemos a Maite también, que va a presentar, eh, va a hacer otra presentación. Eh... Pero, pero bueno, me voy a basar un poco en ese artículo para hablaros de manera más organizada, más ordenada eh, sobre las diferentes eh, líneas de trabajo que se han ido llevando a cabo, diferentes soluciones que se han llevado a cabo y que también antes Lidia nos ha presentado el esquema, ¿no? que sería esa sostenibilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Bueno, una de las ideas principales y el objetivo fundamental de, de los almacenes de colecciones es eh, la, la búsqueda de la sostenibilidad a partir de la conservación preventiva de, de las colecciones. Eh, lo que se prioriza para poder llegar a, a esa sostenibilidad es una visión integral de, de las colecciones, cuidando y manteniendo eh, el entorno. ¿no? Ese es el eje, el eje principal. Eh, en este sentido, la conservación preventiva eh, se presenta. Como una acción más sostenible en el tiempo que otras tareas de conservación, que aunque bien sean necesarias las intervenciones puntuales, las intervenciones directas sobre obras, eh, bueno, pues siempre y por lo general son más costosas y los objetivos son más delimitados. Por tanto, una estrategia integral que nos permita conservar una colección por completo siempre va a ser más sostenible en el tiempo y, y, y más efectiva, ¿no? Eh, entonces, como os decía, para realizar este, para ir hablando de las diferentes eh, medidas que se han ido tomando, eh, vamos a ir hablando de estos tres factores. ¿no? Eh, hablando del factor económico y ya, bueno, podéis, eh, como ya os he dicho, en este artículo ya está recogido y no quería repetirme otra vez con las cosas que, que ya están contadas sobre el centro y que ya están recogidas en otros artículos antes, eh, que son pues eh, aquellas relacionadas con, la, con pues, la selección de la ubicación, por qué se, se seleccionó esa ubicación, qué tipo, cómo, qué tipo de características tenía el edificio ya proyectadas desde el principio y su concepción. Todo esto ya lo podéis consultar. Entonces, lo que me interesaba más era pues, contaros un poco las mejoras, de, de, de pues, pues, que incluso en un centro de estas características hay mejoras que hay que ir tomando eh, en los 10 pues, años que lleva en marcha, se han ido tomando diferentes decisiones para ir eh, siendo todavía más sostenibles o buscando eh, ir mejorando. ¿no? Eh, entonces, aparte lo que decía, ¿no? aparte de la ubicación y, y el hecho de que las diferentes colecciones confluyan, se mutualicen en un mismo espacio, eh, eso ya de por sí supone un ahorro. El hecho de poder compartir eh, pues, recursos de distintas entidades, eh, diputación, eh, ayuntamientos privados, eh, el hecho de que todos ellos puedan utilizar eh, los mismos espacios, ¿no? Como decíamos, eh, pues eh, las el, salas de triaje, los talleres y demás. Eh, esto ya supone un ahorro, pero esto es algo que ya estaba dado desde el principio. Esto ya era una idea proyectada desde el inicio, de, de, desde que se concibió el centro ¿no? y estaba ya así puesto en el plan de necesidades. Bueno, también los almacenes, no eh, en los, las zonas de almacén eh, se disponen también en función de los requisitos climáticos, como hemos dicho, no están dispersas en función de las, de las propiedades. ¿no? Eh, el hecho de tener un sistema de gestión integral de colecciones informatizado mediante un sistema de códigos QR nos permite poder hacer esa compactación independientemente de, las, de, de la propiedad de los objetos. El hecho, si no tuviésemos esta manera de gestionarlo íntegramente, tendríamos que seccionar el, el almacén de manera que seguramente perdir, seguro, seguro perderíamos espacio y no, seríamos, eh, no conseguiríamos compactar eh, de la mejor manera, ¿no? de la manera más eficiente. Eh... Bueno, aquí os muestro un poco el sistema, lo que os decía, ¿no? Este es, eh, tenemos eh, esta base de datos que nos permite, y el sistema de los códigos QR que veis aquí en la pantalla, con el sistema de PDAs, que nos permite ir haciendo todo lo que, bueno, las, eh, los registros, las ubicaciones, siempre eh, tener a, al día la trazabilidad de los objetos y poder así, eh, en una misma base de datos, poder... Eh, relacionar y tener eh, localizados todos los objetos de las diferentes colecciones, independientemente de la propiedad. Bien, todo esto... Eh... También nos permite, desde el departamento de bueno de, del encargado de colecciones, eh, le permite también hacer una, una lectura conjunta de las colecciones, no solamente de la propia Diputación Foral de Ipúzcoa, sino también de las colecciones que las otras eh, de los otros propietarios tienen en sus eh, están también en Gordayua y que tienen en sus colecciones, y por tanto nos permite hacer un acuerdo, eh, bueno, existe ya un acuerdo hecho entre las eh, entre la, los propietarios mayoritarios eh, en el centro eh, de adquisiciones para evitar duplicidades. Entonces así también ese pensar de la colección compartida permite ser también más sostenibles de cara a que conservar para el futuro y no repetir entre las diferentes instituciones. Pero bueno, como decía, todo esto es algo que ya estaba eh, proyectado desde el inicio de, de la concepción del centro, ¿no? Eh, pero ha habido estrategias que se han ido implantando a lo largo del funcionamiento y necesidades que se han ido observando y en función de esas necesidades pues eh, estamos eh, trabajando ¿no? en, en, en conseguir... Eh, bueno, haciendo uso de, de eso que ya estaba y que ya, que ya nos permitía hacer una, un, un estudio integral de las colecciones y poder eh, verlas en, en, todas, en su totalidad, eh, pues hemos eh, se, ha, se ha planteado también el sistema de gestión integral de la colección desde el punto de vista de la conservación. Eh, el, para ello lo que hemos... Eh, Hemos echado mano, por decir así de manera sencilla, de, de esta aplicación conjunta. Eh, entonces lo que, hemos, eh, lo que hemos tratado es, eh, empleando esta, la aplicación que nos permitía hacer gestionar la colección eh, de forma total, ¿no? de forma integral, eh, implantar un sistema de valoración objetivado de las colecciones, eh, aunando esas dos cosas nos ha permitido establecer un modelo de gestión eh, que nos permite evaluar el estado de las colecciones desde un punto de vista global, eh, cuando hablo de, de objetivar las colecciones eh, me refiero a, a los valores que tenéis en, en la parte derecha de la pantalla, después de, un, de un, bueno, una evaluación bastante exhaustiva de, de bueno, diferentes maneras de, de evaluar, diferentes propuestas de distintas instituciones y demás, se optó por establecer un sistema de valoración numérica con detrás de cada número y una descripción Bastante exhaustiva de cada valor y a qué se refiere cada valor para que así cada persona que en el centro realiza una evaluación del estado de conservación, de la vulnerabilidad, de las prioridades de, de esos objetos que se están evaluando en cuanto al sistema, de, en cuanto al estado de conservación, eh, lo realice siempre teniendo en cuenta esos valores que están descritos, eh, esas, esas definiciones. ¿no? Entonces, de esta manera, lo que buscamos, aunque no sea. Eh, totalmente objetivo, buscamos, es, buscamos objetivar, buscamos una herramienta para poder poner en marcha eh, el, el tratar de, de, de gestionarlo de una manera objetiva, porque si no eh, tendríamos que ir siempre al caso por caso. ¿no? De esta manera lo que conseguimos son... Eh, una, una lista de prioridades, unos objetos más prioritarios que además se cruzan con los valores, los criterios de evaluación patrimonial, y de esta manera lo que conseguimos es obtener una, un plan general de, de o, o un, un plano general de lo que es cómo está la colección que tenemos, la colección en, en cuanto a estado de conservación y, y, y valoración patrimonial. De esta manera conseguimos eh, plantear un plan de acción conjunta, teniendo en cuenta la colección en su integridad. Eh, obviamente el, proceso, el, el sistema de trabajo tiene, muchísimas, o sea, mu tiene muchos, eh, muchos baches y, y nos surgen muchísimos problemas en el funcionamiento, no es tan sencillo como, como parece ¿no? a la hora de contarlo, pero es algo en lo que tenemos que continuar, seguir trabajando y que vamos definiendo cada vez, ¿no? lo vamos trabajando. Eh, Bien, además de, de trabajar la colección de esta manera integral y por, y por partes, eh, también hemos empezado a instalar dentro de, con, con los informáticos dentro de la aplicación eh, la posibilidad de calcular y tener eh, siempre actualizada la ocupación dentro de los almacenes para que nos permita trabajar de una manera también más eficaz. Eh, como, bueno, por ahora solamente hemos trabajado en el 2D, digamos, eh, como en planos eh, para saber pues, cuáles son dentro de los compactos las baldas que están más vacías, más o menos vacías, pero lo que estamos ahora tratando de trabajar es que eh, trabajarlo en, entre, en la tridimensionalidad, que al final sería lo más, a, acercarnos más a la realidad. Pero bueno, por ahora es, digamos, ha sido el primer inicio, el primer paso y vamos a intentar que, bueno, conseguir... Eh, tener mapas más actualizados de la ocupación real de los espacios al momento, ¿no? para poder tener así una previsión más clara a la hora de nuevos eh, ingresos, nuevas entradas, tener claro eh, cuál es el espacio que tenemos disponible para ello. Vale. Ahora vamos a pasar al factor medioambiental. Eh... Evidentemente, en los últimos años, eh, pues la conciencia ecológica pues, ha favorecido que se vayan implantando eh, nuevas políticas ¿no? de medio ambiente y demás. Y, bueno, en el proyecto del depósito, ya desde el inicio ya estaban recogidas muchas de ellas. Eh, siempre se, ya se buscaba que fuese un diseño eficiente, y, y bueno, entre ellas están eh, el uso de energías renovables, el edificio ya de por sí cuenta con un sistema de paneles fotovoltaicos y, y geotermia. Eh, que lo que se consigue con ellos eh, es un ahorro de hasta un 67% del consumo energético que aunque es un montón eh, el gasto sigue siendo eh, inmenso porque evidentemente para mantener las condiciones climáticas que, que os he comentado antes eh, las máquinas están funcionando durante todo el día básicamente eh, entonces, aunque el coste sigue siendo elevado, estas eh, se realizan eh, reuniones casi mensuales para eh, ver eh, medidas que se pueden ir adoptando, que se puedan ir adoptando para ir reduciendo estas el gasto tanto económico como el impacto ambiental, no. Eh, entre otras cosas, también eh, bueno, se, durante estos años eh, se consiguió, bueno, se decidió eh, reducir la recirculación del aire porque se veía eh, lógico que dentro de los almacenes el funcionamiento el, eh, no estaba. En los, los almacenes no había personas habitualmente trabajando dentro del almacén, entonces era, no era necesario que la recirculación del aire fuese tan alta como era eh, desde el inicio, y eso fue, supuso un, un ahorro bastante importante. Por otro lado también. El cambio de paradigma en el tema, en, el, en la cuestión de, de las consignas climáticas también ha favorecido el ahorro en el sentido de que, desde el, tanto como bueno, unos años atrás, bastantes años atrás, eh, todavía se consideraba que las consignas climáticas tenían que ser estancas, ¿no? 60% de humedad relativa, 21 de temperatura, y no, no se... Bueno, pues, ya se demostró que no era necesario realmente para que, que las colecciones estuviesen siempre estancas en esos valores y que, bueno, que un progresivo, eh, una, una, una variación progresiva de, de, de esos valores era perfectamente aceptable para los objetos y la mayoría de los materiales. Por tanto, bueno, pues ahora las consignas son más abiertas y entonces nos vamos adaptando un poquito también en función del clima del exterior, en función de, de la... De, de la estación del año, pues pasamos de los 19 grados a los 21, poquito a poco, y, y se va aclimatando los objetos y desde luego no hemos observado ningún tipo de problema. Y el ahorro, en cambio, ha sido, ha sido eh, muy alto. ¿no? Por otro lado, también en ese aspecto, se, bueno, que tiene que ver con el clima, pero también tiene que ver con la, densific la densificación de las colecciones, eh, otra de las medidas que se tomó fue, como os he mostrado antes, el, el, el, eh, sacar el almacén de lapidio, o las, la, la parte de lapidio al exterior del almacén. Antes estas piezas ocupaban, el estaban dentro de, de los almacenes generales con un clima controlado, pero... Mm, era lógico pensar que, que la, el material pidió no necesitaba estar en ese, en ese espacio y que sacarlo fuera a un, al pasillo donde están unas buenas condiciones y sin mayor necesidad nos suponía a un ahorro del espacio muy grande que nos daba más cabida para otras colecciones o para reorganizar y, y a la vez eh, era mucho más lógico, ¿no? En cuanto a la densificación de colecciones y ligado también un poco a esto que os he contado de la manera de, de ver las colecciones de una manera integral, eh, esta observación como general o integral de las colecciones eh, nos permite trabajar después, a la vez que evaluamos de manera integral, eh, evaluamos también las ne sus necesidades de manera integral. Es decir, cuando tomamos como... Por ejemplo, en este caso os he mostrado, eh, os he puesto imágenes de, de una colección de vidrieras. ¿no? Una colección de vidrieras que en su momento se cogió como eh, objeto de estudio, eran como 5.000 piezas, que en vez de ir trabajándolas una a una, vidriera por vidriera, se vieron las 5.000 en su conjunto. No eran todas vidrieras, parte de, de la colección eran vidrieras, otra parte era papel, eran dibujos, bocetos y demás. Todo ello se estudió de manera conjunta y esto nos permitió realizar luego una densificación de esas colecciones de una manera mucho más coherente, eh, buscándole a cada pieza la, realmente las necesidades de, de ubicación y de, de acondicionamiento que realmente necesitaba. ¿no? Hasta ese momento las piezas estaban todas juntas, todo a la vez apilado y ubicado, todo metido dentro de los mismos compactos, se sacaron y se dijo, vale, todo esto, ¿qué necesita? Vale, es que pues de estas 5.000, esta parte necesitaría estar en mallas, esto... Puede, eh, ¿Todas estas todas juntas cuánto ocupan? Dos peines, pues las compactamos en dos peines. Todo esto, eh, todas estas piezas que son más sensibles, que son menos estables y requieren estar en plano, vamos a, a meterlas en bandejas. Todo esto nos permitió pensar de una manera integral todo ese material, cómo almacenarlo, pero de una manera más coherente porque hasta ese momento no estaba de una manera coherente y estaba ocupando espacios que no lo requerían y no estaban acondicionadas de la manera que necesitaban. ¿no? Entonces, eh, esa densificación de colecciones también unida a, a ver, eh, a evaluar las colecciones de manera integral. Eh, el, el último factor ambiental que también, eh, bueno, que se, ha, que, se insta, que se ha instalado este mismo año. Eh, bueno, que ha sido, el, el ha sido un primer proyecto piloto, un primer acercamiento, eh, ha sido la instalación de variadores eh, para controlar el consumo dentro de los almacenes. Eh, bueno, pues hasta ahora eh, las, las climatizadoras funcionaban continuamente, eh, estaban siempre puestas en marcha y con la instalación de variadores lo que se ha conseguido, eh, lo que se busca es eh, controlar el consumo eh, Durant, hasta que o sea lo que hacen es mantener eh, las climatizadoras en marcha hasta que consiguen y llegan el, a la consigna climática requerida en ese momento se paran hasta que necesitan hasta que se, de, de, se la, la consigna se, se pierde no entonces eh, tiene que volver a ponerse en marcha pero es, parece algo lógico pero en el momento o sea, hasta, hasta ahora las climas estaban siempre puestas en marcha con esto lo que se ha conseguido es un ahorro este, este ajuste automático mediante variadores eh, y controladores de consumo eh, lo, que se, lo que se ha conseguido es eh, un ahorro muy alto no porque ha habido o sea, hay muchos momentos en los que las climas no necesitan estar en marcha eh, entonces, eh, bueno, este, hasta final de año, para final de año, se, va a conseguir, se prevé poder eh, instalar estos variadores en todas las climatizadoras del edificio. Y bueno, ya por último, el factor social, el que está unido sobre todo pues, a esa parte tan importante y que muchas veces se queda un poco eh, de lado, que es la parte de la divulgación ¿no? de todo lo que hacemos, del trabajo que hacemos y que y que muchas veces por, por ser un, un depósito y no o un almacén de colecciones, no un museo, eh, parece que pasa a un último, último, última parte y, sin embargo, es muy importante, ¿no? porque tenemos, eh, también tenemos ese, esa vocación y tenemos ese, esa labor de, de seguir contribuyendo a preservar la memoria colectiva de, de nuestra comunidad, de nuestro territorio. ¿no? Eh, en Gordayoa se siguen haciendo visitas guiadas, eh, cada dos semanas seguimos participando eh, en, en redes, en, en Google Arts, estamos en, eh, bueno, en la red y, y luego pues tratamos de que todos los proyectos que vamos haciendo consigan o eh, tratamos de llegar a luego a divulgarlo. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, el año pasado eh, realizamos un, un congreso internacional para divulgar uno de los proyectos que realizamos de restauración sobre una tabla flamenca, que fue un proyecto internacional que hicimos con... Eh, con, la, con el IRPA de, en el Centro de Primitivos Flamencos de Bruselas eh, bueno, pues, eh, después de concluir con todo el proyecto de restauración que había implicado a muchos agentes historiadores, historiadores del arte, endocrinólogos restauradores, químicos y demás eh, bueno, pues hicimos un congreso internacional para divulgar esta información que también forma parte de, de, de, sosteni de, de la sostenibilidad de, de, del conocimiento ¿no? de de divulgar todo ese trabajo que hacemos dentro de los dentro de los centros eh, y aparte de todo esto eh, también eh, hay un, un el servicio a los profesionales es uno de nuestros también de, de, de nuestras vocaciones no de querer eh, de, de intentar que, que los profesionales también tengan un un sitio en el que bueno, al que puedan acudir eh, y que sea de apoyo para ellos a la hora también de, de la formación, eh, de dar prácticas, de bueno, las personas que están, tenemos muchas personas que están haciendo tesis doctorales, sobre todo en el campo de la arqueología, que vienen a hacer investigaciones, eh, congresos, charlas, eh, reuniones eh, eh, profesionales de diferentes eh, grupos y... Y bueno, y bueno, este año también hemos empezado, hemos iniciado también eh, a recuperar la Asociación de Conservadores y Restauradores, que también sea el germen, ha estado un poco también entre las personas que han ido confluyendo también por este concepto de ser un, un espacio compartido por distintos profesionales que se dan. Se, se, se, se encuentran allí, se encuentran en Gordayua y ahí también se va como gestando un poco esas asociaciones entre las personas, entre los distintos profesionales que de otra manera a lo mejor no tendrían contra, contacto entre ellos. ¿no? Y va a ir, se ve que van surgiendo proyectos interesantes y, y necesarios para, para nuestra profesión. Eh, en cuanto a, a una novedad este año también dentro de, de, esa, de ese factor social, eh, en cuanto a la, en la profesionalización, ha surgido también eh, bueno, esta beca, la beca Gorda Cucha, eh, que surge de una colaboración entre la Fundación Cucha eh, y Gorda Iua, eh, en contraprestación, Contraprestación es una palabra que normalmente nuestro, el servicio de, legal no suele decir que no se puede utilizar, porque es, no forma parte de, de, de la terminología que ellos usan para cuando hablan de como comodatos. ¿no? Y, pero bueno, es, es una contraprestación, efectos prácticos, por, eh, a cambio de que, de, de que su colección esté depositada en, en nuestro centro público en Gorda eh, bueno y aparte de colaborar de, de, de, económicamente en la, en la restauración de obras y, bueno, que, y proyectos de restauración eh, concretos también eh, están, hay un compromiso de, de financiar esta beca eh, que está dirigida a, a, bueno, a, al, al estudio de la sostenibilidad eh, y la investigación en sostenibilidad en patrimonio. Se ha iniciado este año, 2021, y, eh, y bueno, se, este año principalmente se va a dirigir sobre todo al análisis de la gestión de recursos materiales implicados en los procesos de movimiento de colecciones desde una mirada sostenible. Eh, esta beca, una de las cosas más eh, representativas o más importantes, es también el convenio de colaboración que se ha establecido con el Museo, el samsung Centrum, el, museo, el Centro de Colecciones Patrimoniales de los Museos Nacionales Suizos. Entonces, esta persona que va a Estar durante dos años trabajando e eh, investigando eh, sobre la sostenibilidad en materiales y en procesos eh, va a hacer una estancia de seis meses en, en Suiza que después, eh, y después retornará otra vez a Bordaiua para continuar el proyecto y es un proyecto colaborativo entre, entre los dos centros. Eh, y bueno, os pongo al final ya para concluir unos retos para el futuro porque lo que os digo es que todo esto es algo que estamos trabajando en continuo y que continuamente vamos eh, introduciendo nuevas mejoras y, y bueno, entre, aquí habría que añadir lo del Tyvek porque <risa> es una de las cosas que tengo que estudiar. Eh, pero bueno, para nosotros ahora estamos muy centrados eh, en el tema de, de la sistematización de materiales porque bueno, es uno de los eh, vacíos que, que contemplamos y que vemos realmente importante eh, mejorar, eh, mantener eh, un sistema de inventariado de materiales que nos, que nos diga eh, realmente cuál es el uso más efectivo, más eficiente del material que necesitamos, también de los pedidos y de cómo tenemos que ir nutriendo nuestro, nuestro almacén de materiales para el acondicionamiento de piezas, para, para tanto de, largo, de larga estancia como para entradas y salidas y movimientos. Y eh, también en la mejora de los propios procesos, de hacer más efectivos los propios procesos también teniendo en cuenta el equipo humano, teniendo en cuenta también eh, bueno, los diferentes protocolos que, de, que hay que aplicar eh, a la hora de realizar movimientos y tener en cuenta si hacemos buen uso o no de los recursos que tenemos disponibles. ¿no? Evaluar bien eso y ver qué cambios podemos hacer para ser más sostenibles también en ese, en ese trabajo. Y también eh, me lo ha notado ya mientras estaba hablando Lidia, el, el uso del plástico que has comentado también es uno de los temas que tenemos ahí dando vueltas sobre la necesidad, porque nosotros es verdad que que tenemos todos los eh, muchísimo material sobre todo el material arqueológico está en cajas de plástico de plástico bueno las que se emplean para para este tipo de depósitos pero eh, sí que es verdad que últimamente estamos incorporando algunos palets de madera eh, bueno anunciados o tratados para evitar eh, que sean un foco de infestación dentro de los almacenes pero es algo que, bueno, que, que sí que hemos visto en otros centros también que se está implantando eh, el volver a, a otros materiales y evitar el plástico dentro de los almacenes también por los problemas que puede generar para la propia colección no solamente por un tema de sostenibilidad y, y bueno, que es un, es un tema de debate que, que está ahí ¿no? y, y nada, con esto simplemente agradeceros espero que, que os haya interesado y que os invitamos a todos a que vengáis a Gordaiba Estaremos encantados de recibiros y enseñaros el centro ya, ya bien.